Listo mi Michael, entonces estoy feliz de entender este tipo de educación disruptiva pero estoy aún más feliz de contar con estos hermosos niños que están trabajando esto. Michael, cuéntanos cómo nació este proyecto de educación disruptiva y en Colombia. Pues inicialmente nosotros eh, te has, te, habíamos trabajado durante mucho tiempo en, en educación tradicional, habíamos formado más de 5600 maestros en más de 260 colegios desde La Guajira hasta La Guainía, eh, en, en, enseñándoles currículo didáctica, evaluación, habíamos desarrollado un software que hacía que los colegios pasaran de ICFES de nivel bajo a ICFES de nivel superior en tres años, eh, sin embargo no estábamos contentos porque creíamos que eso no iba a cambiar el mundo y no iba a cambiar eh, la educación de este país eh, habíamos ganado cuatro premios, tres premios de emprendimiento en esa época y decidimos cambiar la ruta y enseñar cosas que les permitieran a los niños pararse sobre sus propios pies y dejar de preocuparnos por si los niños saben sacarle la hipotenusa a la lonchera y empezar a más bien enfocarnos en cuáles son los sueños y los anhelos de estos niños y cuáles son esas tendencias que eh, por imposición estatal no se pueden enseñar en la escuela sino que tienen que enseñarse desde internet que es mucho más libre y mucho más pertinente a los retos que tiene el futuro y Michael, ¿qué cualidades tienen estos niños? ¿Qué los hace especiales? Pues son niños normales, son niños que se les hizo una pregunta, y es ¿cuáles son sus sueños? Y cuando tú le haces esa pregunta a un niño, y el niño tiene el tiempo para poder trabajar en sus sueños, salen cosas increíbles. Esa es la diferencia entre estos niños y el resto de los niños. Que mientras el resto de los niños, la mayoría de los adultos les pregunta ¿Cómo te fue en matemáticas? ¿Cómo te fue en español? Estos niños tienen una persona o un equipo de personas pensando en ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? Y cuando ese fuego potente y poderoso empieza a encenderse en el corazón de un niño Y le deja dedicar tiempo a esas cosas inútiles que a veces ven en la escuela Y le dedica a sus proyectos personales ...pues ahí aparecen cosas increíbles... ...esa es la diferencia con estos niños... ...fabuloso, porque todos pensaríamos... ...que son niños genios... ...pero yo sí creo que son genios... ...porque imagínense esa potencialidad... ...y esa capacidad de emprender... ...crear, echar, no sé... ...entender lo de la bolsa de Nueva York... ...que para mí es hablar en chino... ...cierto... ...o hablar de hacer una escritura... ...yo conozco una nena compañera de ustedes... ...que escribe, pero fabuloso... Y tiene 10 añitos y lee fabuloso y argumenta como si tuviera 50 años y es un cuerpecito pequeñito de 10 años, es increíble, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto? Entonces pues, es fabuloso Sí, digamos que eso es lo que pasa cuando dejamos a los niños ser, cuando dejamos a los niños enfocarse en sus sueños, eso es lo que pasa lo que pasa es que todo el mundo está preocupado por los 1.369 estándares curriculares y no por lo que anhelan los niños entonces estos niños pueden tener desempeños destacados porque tienen el tiempo para poder dedicárselo a ese sueño y por eso tienen productos excepcionales pero de hecho la historia de Edgar es bien bonita, Edgar está con nosotros, es de Puerto Rico y de hecho Edgar es una historia donde tiene que salirse de la escuela porque lo que le ofrece la escuela no le permite desarrollar su potencial, es el primer piloto de avión en Puerto Rico a los 13 años, entonces de hecho hay niños en libertarios que no fueron aceptados por la escuela y que para la escuela eran niños que no eran aplicados o que no cumplían ese, ese parámetro. Generalmente tenemos esa idea ¿no? que el niño que no, no sigue la norma es un niño necio, indisciplinado, cuando es el contrario, ¿no? es potencializar sus, sus capacidades y sus competencias. Y antes de entrar con la historia de cada uno de estos hermosos niños y de Edgar, pues primero, ¿qué es la educación disruptiva? Pues en Libertarios creemos que la educación debe ser relevante, Actual y disruptiva, esas son como las tres características de lo que eh, ofrecemos en, en Libertarios. Y la disrupción significa una ruptura, en realidad. Significa romper con lo que está establecido. Significa eh, destruir esas estructuras que hace 20 años, en el caso de Colombia, existen como los estándares curriculares y fundar algo nuevo. ¿Sí? Entendiendo la realidad, entendiendo lo que necesita eh, el ahora, y entendiendo que el internet es lo único que nos permite avanzar lo suficientemente rápido para poder ofrecer ese tipo de educación, si nosotros estuviéramos atados a, a, a, a los permisos que hay que tener para poder fundar un colegio seríamos muy lentos y estaríamos igual de lentos que, que la educación que tenemos ahorita, hay un autor que se llama Robert Kiyosaki que dice el nivel de innovación de las escuelas es muy parecido al de la construcción, el de la construcción es de cada 70 años y no en construcción el de la educación es cada 50 años si ¿Sí me explico o sea que cuando en la escuela se empiece a hablar de trading para niños van a pasar 50 años y es porque existe demasiada regulación en los colegios para poder hacer este tipo de innovaciones. Algunos rectores desobedientes, disruptivos también como nosotros, están tratando de romper el monte y ofrecerle esto a las familias, pero claramente es hacer una ruptura con lo que está establecido para fundar cosas que sean mucho más pertinentes y que estén enfocadas en la felicidad y los talentos de los niños. Yo quiero retomar lo que dice Michael con el tema de, de lo digital, de la virtualidad Y es el piso sobre el que estos niños están Y es el piso de cómo practicar, ¿cierto? La práctica sobre la teoría Y para eso ustedes tienen un ele unos elementos fabulosos Que son esas tecnologías que se construyen en torno de ustedes mismos Y que ustedes las manejan al dedillo, ¿cierto? Y que obviamente parte de lo digital Entonces ustedes tienen unas hiperaulas Ustedes tienen unos hiperespacios, unos hipermedios, una hiperrealidad, es decir, cuando les hablo hiperrealidad, yo sé que ustedes me están diciendo, ah, sí, me está hablando del 3D o me está hablando de, en fin, de otros elementos, pero que definitivamente ustedes son los magos para eso. Y pues, entremos a conocer a Edgar ni, ni Michael. Cuéntanos, ¿Quién es Edgar?